Las lesiones del conflicto tibio posterior se producen siempre por un mecanismo de flexión forzada, en la cual la cola del astrágalo, es decir, los tubérculos posteriores, son comprimidos entre el maleolo posterior, o conocido como el tercer maleolo, y la tuberosidad posterior del calcáneo. Habitualmente, un mecanismo brusco de flexión plantar produce su compresión. Bueno, si pintásemos los relieves anatómicos, cola del astrago, ¿no? Cuerpo, cuello, cabeza, subastralidad posterior, tuberosidad posterior del calcáneo, apófisis anterior. cuboides estiloides del quinto metatarsiano la lesión se va a producir por una compresión a este nivel cuando hacemos la máxima flexión comprime las partes blandas sobre la cola del astrago. Por lo tanto, un mecanismo de hiperflexión plantar. El tratamiento, en principio, tras el diagnóstico es evitar esta hiperflexión. Por lo tanto, una opción terapéutica sería utilizar los ventajas funcionales en el que tendremos que limitar el movimiento de flexión plantar. Tras identificar a la palpación el tubérculo posterior externo del astrágalo e igualmente la cara interna el postero interno, la maniobra que lo va a identificar es la realización de la flexión plantar. Habitualmente al llegar al final del movimiento provoca un dolor selectivo que el paciente identifica en la zona posterior del tobillo. Por tanto, la maniobra es flexión, flexión, plantar. En ocasiones el paciente puede identificar como un malestar y si no da positivo podemos aumentar su sensibilidad diagnóstica produciendo una compresión sobre la cara posterior del talón. Y cuando el dolor lo reproduce en la cara posterior nos confirma la existencia de esa lesión. Si por el contrario el dolor realizar el movimiento lo notase en la cara anterior, sospecharíamos un esquince capsular tibio anterior. En ocasiones, como secuelas de lesiones graves que han provocado una importante respuesta inflamatoria, por ejemplo, tras esguinces grado 2 o grado 3 del tobillo o fracturas de tobillo que han provocado hemartrosis en la articulación tibio se puede provocar la existencia de un tejido fibroso dentro de la articulación, lo que denominamos como una artrofibrosis, y que se va a manifestar como dolor o en la parte anteroexterna o en la anterointerna de la tibia estragalina, y que se va a reproducir el dolor cuando hacemos el movimiento de flexión dorsal. Flexión dorsal que se puede agudizar una, añadiéndole una eversión una inversión del tobillo y en lo que consiste es en que va a comprimir entre tibia y astrágalo el tejido fibroso que existe en esta articulación. Por lo tanto, ahí se libera y ahí se propondría la compresión de ese tejido.